La ESI fue amor a primera vista, sí, es como viste que te probás un montón de zapatos y ese calzó. Eh, me parecía, me parece una, una propuesta que atiende tanto a la integralidad este y bueno, entonces es como que dije, sí, esto, esto, esto creo que es así y bueno, me acuerdo que en aquel momento el desafío era trasladar a nuestros colegas y con nuestras profes, los profes las, las, y las profes de la escuela, eh, trasladar todo lo que había aprendido, que aparte se me había volado la cabeza, <risa> y bueno, obviamente fui la que, medio la que llevó ahí la batuta en la socialización, y ahí tuve un par de cachetazos, en, en esa socialización inicial, que yo dije, claro, yo me enamoré a primera vista, pero esto no es tan así, no es tan así. Hay gente que viste que, que por ahí el amor le pasó por enfrente, o lo dejó pasar y nadie se dio cuenta, no se dio cuenta. Eh, me costó, me costó. Eh, o sea, yo me mostré muy apasionada y comprometida, eh, pero sí tuve un, un par de cachetazos. Sabemos que las puertas de entrada, o sea que el posicionamiento propio es algo que uno tiene que estar trabajando como todo el tiempo. Porque, porque qué pasa en los emergentes, viste, nunca hay, siempre son grises, ¿viste? Hay que analizarlo mucho al emergente. Yo siempre me estoy como observando en eso.